Bueno, vamos a, a comenzar, ya estamos grabando esta, esta sesión de, de trabajo, digamos, en este ciclo que damos comienzo, en, en, que dimos en, en título Ideas del, del Litoral. La idea de que venimos charlando con, tanto con, eh, con distintos colegas, digamos, con, la, eh, con, bueno, está Leandro Rodríguez, que fue uno también de las, de las personas que pensó esta, esta actividad. Eh, la Dirección de la Carrera de Economía, que está acá, Ivana. Eh, también tuvimos el apoyo de nuestros compañeros de la revista EJES, que es la revista académica de la, de, la, de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNER, del Departamento de Economía. Eh, bueno, en la revista EJES está José Mateo, digamos, bajo la dirección y, y de alguna manera también nos alentó a, a avanzar, en este momento está en Mar del Plata. Y, y bueno, Ricardo Cataño, que es el flamante director del Departamento de Humanístico y Económico de la facultad, así que, que también nos, nos alentó a, a avanzar con esta actividad. El Gaby Weidman eh, secretario de, de Ciencia e Investi de Investigación, que está acá también presente administrando la, la, la plataforma. Y bueno, y en general todos en la facultad con los que hablamos están, estaban muy contentos con que hagamos este tipo de material. Este, es un, este ideas del litoral está pensado para precisamente dar a conocer, eh, indagar, eh, reflexionar sobre aqu aquellas ideas que fueron desarrolladas en el amplio litoral, no, eh, no solamente en el mundo de Paraná y Santa Fe, eh, sino en, en, en nuestra región, que, que podemos eh, trazar, digamos, probablemente desde desde la República Oriental hasta Córdoba, el, sur de Buenos, el norte de Buenos Aires, ¿no? es en el norte de Santa Fe, el Paraguay, el Chaco, digamos, también tienen esos vínculos de Mesopotamia, Corrientes, es un, un área que es difícil de definir eh, y que está conectada por lazos económicos, culturales, incluso religiosos, y que tiene una historia muy rica y que no siempre es muy, muy conocida. Y para nosotros es muy importante poder reflexionar sobre ello, ¿no? Tiene distintos momentos en su historia, tiene muchas intervenciones, muchos matices, complejidades y, y no queremos esquivarles a ellos, pero la idea de eso, de todo, dar un ámbito de divulgación de, esas, de, esta, de estas ideas. Así que hicimos, dimos un primer paso eh, con dos temas que nos parecen que son realmente interesantes y que creo que cumplen con estas condiciones. Uno está, va a estar a cargo de Gabriel Salvato, eh, y el otro que básicamente va, va a hablar de las constituciones, del contenido político, de las ideas políticas contenidas en las constituciones eh, que, se, que se produjeron en nuestro litoral allá por comienzos del siglo XIX, en las primeras décadas del siglo XIX. Y el segundo tema va a estar a cargo de Ana, de Ana Frega, que ella es, es también historiadora y eh, va a analizar las ideas políticas del litoral. Viendo un poco su currículum, veo que, que su tesis doctoral fue sobre eh, la, constitu la constitución de, de, de la República Oriental, ¿no? de, de, antes de 1820, si no leí no mal, eh, la soberanía particular de los pueblos, ¿no? eh, la constitución uh -huh. de la provincia oriental. Eh, fue una casualidad, pero eh, yo no lo sabía, digamos, si conocía digamos, su trayectoria en, en el estudio de, de la figura de Artigas. Así que, bueno, esto es un poco la idea del, del ciclo, el ciclo va a tener distintos momentos, probablemente nos detengamos algún tiempo en el siglo XIX eh, porque hay mucho material eh, y la idea es que queden colgados en YouTube para que tener una, una lista de reproducción dedicada al tema eh, y que sea un poco el aporte también que haga la Facultad de Ciencias Económicas a, a la discusión de estas ideas también de nuestro territorio. Y antes de comenzar eh, lo que voy a hacer es brevemente hacer una muy breve síntesis de, de la bio, ¿no? De, la, de los, de los que nos, van a, nos acompañan, que tienen la, la generosidad, digamos, y, y la de predisposición para, para participar de, de esto. Eh, primero, me gustaría nombrarlo a, a Gabriel, que yo creo que no, no quedamos en un orden. Eh, yo pensaba más bien en primero Gabriel y después Ana, uh -huh, pero como, como a ustedes les parezca. Digamos, no, o sea, está bien. Eh, así que si, si estamos de acuerdo con eso, bueno, Gabriel es, es profesor en Historia, es licenciado en Historia, magíster en Historia y doctor en Historia, o sea, eh, hizo toda la, la carrera completa eh, en, bien disciplinarmente formado digamos no y bueno él está pertenece digamos al centro de historia argentina y americana eh, al instituto de investigaciones en humanidades y ciencias sociales de la facultad de humanidades y ciencias de la educación de la universidad nacional de la plata e investigador del CORIZET. así que bueno es un poco el, el, el creo que son los aspectos digamos tu formación y tu pertenencia institucional creo que, que nos define más bien bastante bien y bueno ha hecho ha hecho publicaciones ha estudiado entre ríos digamos ha estudiado el pensamiento político eh, de las constituciones del río de la plata y, y, de, y eso es un poco lo que lo que nos motivó también para comunicar para contactarnos con él y, y sumarlo y después ana ana frega eh, ella es una historiadora también muy conocida o al menos nosotros la conocemos tiene una entrada en en Wikipedia no cualquiera tiene una entrada en Wikipedia <risa> Y no sé si sabías, Ana, que tenés una entrega de en Wikipedia, así que eso eh, me, me pareció muy, muy curioso, eh, donde dice quién fueron tus, tus supervisores en tu tesis de doctorado, tu, una, digamos tu, el título de tu tesis, bueno, un montón de cosas, así que eh, ella es digamos también es, es historiadora, eh, se doctoró, digamos, con, bajo, la, bajo la dirección de José Pedro Barrán y José Carlos Queramonte, que también dice, dice mucho de ella, y bueno, tiene infinidad de obras eh, sobre eh, historia, eh, historia del Uruguay, digamos, del pensamiento político de Uruguay, y en particular ha sido, digamos, es una de las figuras más reconocidas en, la, en el pensamiento y en la figura política de Artigas, ¿no? eh, Así que es... Hemos educado en la Universidad de la República, en el Instituto de Profesores Artigas y en la Universidad de Buenos Aires. Y eh, en este momento, eh, ahora a partir perdón, a partir del de, eh, año 2005, profesora titular de Historia del Uruguay en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de la República en la ciudad de Montevideo. Eh, así que, bueno, un poco una síntesis como para tener una idea, digamos, de quiénes son los que nos acompañan, eh, ver, eh, digamos, tengamos también en cuenta, digamos, la, la caridad y las trayectorias que, que ambos tienen y para nosotros es un honor poder contar con ustedes. Así que, si les parece, tenemos, hagamos una presentación, digamos, eh, manejen ustedes los tiempos, no tenemos a priori, digamos, una, una, un límite, pero razonablemente, digamos, podemos pensar en una intervención de, de 40 minutos o en torno a esos tiempos y, y, o más o menos, según que usted, a usted les parezca, y después, por supuesto, intercambios entre nosotros, los que estamos presentes, y, eh, y después dejamos ya esto colgado para, para el resto de los, de los colegas y, e interesados. Así que, Gabriel, si querés, adelante. Bueno, muchas gracias Ignacio, gracias por tu... Amable presentación, eh, gracias a los organizadores de este ciclo. Eh, bueno, quiero eh, también agradecer eh, a um, la gente de Paraná, del Archivo de Paraná, que, bueno, que a, mi, mi investigación fue fundamental, sobre todo en, en épocas que me era muy complicado llegar así. Así que bueno, a su director Juan Camdevil y a todos lo, los, los integrantes del, del archivo. Eh, y a todos los presentes, por supuesto. Eh, lo que yo, en, en base al título eh, de, de esta ponencia, digamos, sobre las ideas, en eh, las constituciones de, del litoral, quisiera hacer una aproximación al, al problema, es decir, eh, llamarlo algo así como, eh, digamos, los, los inicios de la cultura constitucional en, en el litoral, ¿no? Eh, es difícil plantearlo de ese modo, porque, eh, digamos que, los primeros reglamentos que aparecen en el Río de la Plata, digamos, estoy excluyendo en este caso a la banda oriental, es decir, alrededor de 1815, 1817, tienen eh, muchos elementos, estos en Buenos Aires, eh, ¿no? momentos en los cual la relación con el, con el litoral y la banda oriental era, era muy tensa. Eh, digamos, tienen eh, elementos muy eh, vinculados al, al antiguo régimen español, es decir, si bien son reglamentos dentro de un marco republicano, podríamos decir, en donde desde 1808 se había roto el vínculo con la monarquía, pero se había sostenido una cierta, eh, digamos, un, un, un cierto respeto a la autoridad monárquica eh, funcionando de manera autónoma hasta que, digamos, del balance, eh, para ir un poco rápido, ¿no? del balance de esa pugna entre posturas más autonomistas, posturas más... Eh, radicales si ¿sí? de romper hacia 1813 eh, bueno finalmente ese vínculo con la monarquía queda roto y por lo tanto aquellas cuestiones que al, algunos diputados gaditanos así en la Constitución de Cádiz discutían de la constitución histórica no eh, algo que un poco se, se inventan eh, no no sin algunos antecedentes pero para decir esto de la Constitución o de la cultura constitucional en España no es nuevo, España quiere hacer una constitución, la constitución de Cádiz, que va a ser, eh, digamos, para el amplio arco atlántico, es decir, para todo, todos los, los territorios del Atlántico. Esto ya se sabe que eh, es rechazado en el Río de la Plata y en otros espacios, en algunos es, es aceptado, eh, o moderadamente aceptado, pero en los espacios más radicales, como Buenos Aires, eh, esto no fue así. Eh, entonces, eh, ese régimen... ¿no? de la primera década revolucionaria eh, con distintas interrupciones con, la, con, con, la, con, con el litoral digamos que digamos, eh, llega a declarar una independencia donde ¿no? estas provincias Santa Fe, Corrientes Entre Ríos están excluidas mejor dicho no están excluidas sino que no, no participan de, de, esta, de, de este congreso y eh, digamos, eso, durante esos años, es decir, hacia 1819, aparece una, un primer reglamento que es el de, la, el de Santa Fe, en donde eh, se, se declara, por ejemplo, que todo ciudadano, que todo americano es ciudadano. Entonces, un poco de aquí en adelante lo que voy a plantear es la idea de ciudadanía que aparece en estas primeras eh, constituciones del litoral. bien eh, Yo quisiera un poco centrarme más en, en corrientes y entre ríos, pero me parece interesante sostener este, este aspecto de la constitución de, o del reglamento constitucional provisorio de Santa Fe, que eh, da esta definición amplia de ciudadanía, ¿bien? Porque esto tiene que ver no con una, una noción abstracta del, del modelo revolucionario francés, ¿no? es decir, todos por ahí cuando hablamos de ciudadanía pensamos en esa cuestión abstracta, una relación de pertenencia, por ejemplo, a un Estado nacional. Estamos hablando de una época en la cual no existe ese Estado nacional, sino que hay distintas jurisdicciones eh, de, de, de ciudades, provincias, ¿no? que, que, que están en pugna, que, como apareció recientemente en un, eh, una publicación de, de, de la Academia Nacional de la Historia, ¿no? es decir, la, la, la desunión de las provincias, ¿no? En, en investigaciones ensayos, no 2023. Eh, y, y esta llamada desunión, en realidad, sí, a partir de la, de la crisis de, de 1820, donde cae el, el poder central y, y empiezan a aparecer distintos experimentos, distintos intentos de restituir el orden en las provincias, ¿no? de, de allí va a surgir una experiencia que fue la República Entrerriana. Eh, no sé si más o menos están fa familiarizados con esa, con esa experiencia, de no más de un año, un año y unos meses, en la cual se sanciona un reglamento, eh, digamos, provisional, eh, escrito fundamentalmente por Cipriano Urquiza y, y García de Cosio, ¿no? que habían participado, en el caso de Cosio, ya había participado en otras discusiones eh, acerca de, de, de constituciones a principios de la década del 10, ¿no? en Buenos Aires. Y, y es, ese reglamento, que tiene un orden político, un orden militar. Eh, normen económico y militar, eh, va a tener un lenguaje que es muy diferente al que conocemos en la cultura, eh, digamos, eh, estatutaria del, del, de, de la década de 1820 es decir, en adelante, ¿no? Además, desde 1821, el eh, de, de Córdoba, el en de Entre Ríos, el de Corrientes, pero me gustaría mencionarlo porque fue un intento de construir, digamos, a partir de una normativa. Eh, un, un orden basado en un supremo entrerriano, una autoridad suprema, esto no era nada extraño, había experiencias similares, un poco el directorio de Pueyrredón había intentado una estructura de ese estilo, pero en este caso es a partir de comandancia, es, una, es un régimen organizado a partir de una jerarquía de comandancias, ¿no? que iban un poco en cascada, lo estoy explicando un poco rápidamente, y en la cual la, la mayor parte de ese reglamento se, se basa en, en ordenanzas de antiguo régimen, muchas se pueden encontrar de, de, de, en las ordenanzas españolas de los siglos XVI y XVII, que tienen que ver con la restricción de, de, de, de determinada circulación de mercancía, de, de establecer un sistema fiscal. Bueno, esto obviamente... Eh, con la caída de, de, de Ramírez, con ¿no? su asesinato y la imposibilidad de poder continuar con esa, esa estructura, tanto Corrientes como, como Entre Ríos, eh, de, dicen en sus, eh, digamos, en sus primeras eh, sesiones de Congreso para, para elegir gobernador, bueno, hemos recuperado nuestra autonomía, hemos recuperado nuestra soberanía, soberanía quitada a la, a la ciudad y a, a la provincia, por eh, Ramírez, ¿sí? por Pancho Ramírez, visto como un tirano, que a la vez eh, no, no, no fue más que el resultado de, de otra tiranía, que era la de Buenos Aires, y a la vez no era más que el resultado de una tiranía, eh, digamos, que anterior de Fernando VII. Pero dice, por ejemplo, permíteme que lo, que lo lea, porque es muy interesante cómo lo dice eh, Ferrer, eh, y también están en los López, ¿no? Dice Ferré en, en sus memorias, esto ha es escrito alrededor de la década del, del 30, del principio del, del año 30, no quisiera recordar la acepción en que se halló mi patria cuando, después de haber sacudido el yugo del rey de España, quedó un sida al de Buenos Aires y a la vez al de don José Artigas y al de don Francisco Ramírez. Cualquiera de los tres hacían desear al primero pues la libertad y demás derechos del hombre solo se leían en las proclamas y gacetas y se oían en los versos patrióticos. Mientras tanto, éramos como nunca despreciados, oprimidos y hechos, eh, digamos, este, perdonen, eh, sí, y, y, y, y éramos víctimas de nuestros opresores. Eh, algo muy parecido dice Stanislaus López, ¿no? en una carta fechada el 14 de septiembre de 1820, eh, dirigida a esta carta del Cabildo de Buenos Aires, eh, decía, los pueblos de las provincias unidas están en libertad por sus esfuerzos contra ambiciosos y extranjeros y domésticos. La ruina de la banda oriental, Entre río Santa Fe y muchas otras provincias del Perú y Chile, ha sido ejecutada y decretada por la administración de Buenos Aires. Solo a fuerza de sangre ha podido alguna sustraerse a su cruel dominación, dominación más terrible que la del propio Fernando. O sea, como se ve en, estas, en esta cita, era mucho peor la, la dominación de Buenos Aires, de Artigas, o en el caso de la, de, del litoral de, de Ramírez, que la del propio Fernando. ¿no? Y esto hacía posible que, por ejemplo, eh, si uno pesa eh, lo que podríamos llamar una cultura preconstitucional, si se quiere, en, en, en estas características, eh, el vocabulario de la Revolución Francesa, ciudadanía, ciudadano, estado, nación, eh, el pueblo en singular, ¿sí? No, no era muy común, eh, sino que había otros, eh, digamos, otras formas de, de, de tratar de, de entender la, la sujeción política y las relaciones entre los distintos poderes, ¿no? Por ejemplo, eh, eh, vecindad, eh, vecinos naturales, eh, estantes, habitantes, ¿sí? Eh, los pueblos, ¿sí? No como un singular colectivo, sino como, como eso, no como un, un plural, eh, los pueblos. Eh, esas ideas se ven claramente plasmadas en este reglamento de 1820 de, de, de Ramírez eh, y, en por ejemplo, se puede ver en los censos levantados por, por eh, la República Andrariana, el censo de 1820-21, en donde eh, cuando uno ve cómo se Ejecutaba ¿no? esa, esa distinción. Por ejemplo, en Corrientes, todavía en 1820-21, no se habla ni de rioplatenses, ni de ciudadanos, eh, ni de nacionales, ni de nada de eso. Se habla de españoles americanos y españoles europeos, por ejemplo. ¿no? Es decir, una muy poca cantidad de, de peninsulares que hay en el río, en estas zonas del litoral, son pocos, pero son nombrados y siempre distinguidos, eh, de los españoles eh, americanos. ¿Con qué tiene que ver esto? Bueno, eh, antiguamente se decía, o mejor dicho antiguamente no, es parte todavía de, de lo que se, se, se analiza, ¿no? que la ciudadanía contemporánea, esa ciudadanía que se plasma en las constituciones, que se plasma en estas primeras constituciones, es una ciudadanía abstracta, pero que en realidad viene de la noción de vecindad. ¿no? El vecino, el que tiene el derecho de vecino en el pueblo, en la villa, en la ciudad, y no tiene ese derecho en ninguna otra parte, eh, digamos, eh, o sea, que tiene de, es vecino de Corrientes, no tiene derechos, por ejemplo, a circular, a poner un negocio, a, a, a comerciar o a hacer algún tipo de actividad en, en Corrientes, no y, y viceversa. Entonces, cada uno es vecino de su, de su propio Villa Ciudad Pueblo, y en ese sentido, poco se había planteado, lo menos hasta los años 90, 2000, que, de, que la ciudadanía no era más que esa vecindad ampliada. Es decir, que los derechos de vecindad se ampliaban a, a todo el territorio. Esto yo creo que no es así. Ahí hay que eh, volver a observar un poco cómo funciona esto en el antiguo régimen y ver cómo persisten en estos primeras, estas primeras constituciones de la década del 20 algunos de esos elementos. Entre ellos la noción de, de naturaleza. ¿Qué es esta noción? Bueno, en, en el Río de la Plata... Es decir, eh, por ejemplo, cuando se, el, el uso del término ciudadanía en el plano jurídico-político constituye una noción amplia en el, en el litoral, pero no otorga derechos, sino los que podríamos llamar derechos civiles. Esto es como ser americano o ser eh, español-americano, como aparece en 1820. Los derechos políticos, o lo que podríamos llamar derechos políticos, por ejemplo, votar y ser votado, eran solo ejercidos mediante la vecindad o el avecinamiento, ¿no? Es alguien que cumplió una determinada residencia en cantidad de años, pero fundamentalmente porque es aceptado por los, el resto de los vecinos. De ese modo, la definición de ciudadanía que encontramos en este periodo se asemejó más a la, a la noción de naturaleza del Imperio Español que a la vecindad, porque el ciudadano es en potencia, tiene los derechos de vecino. Y esos derechos de vecino y de natural, ambos derechos, constituyen la concreción de todos los derechos, entre ellos el voto activo y pasivo, que significa, bueno, el voto activo es aquel que solo puede votar y el voto pasivo aquel que no solamente puede votar, sino ser votado. no Que es diferente de, la, de las nociones de ciudadanía activa y pasiva del, del modelo revolucionario francés que quiere decir lo contrario. Eh, pero ahí tenemos que, que ver estas cuestiones. no La, la vecindad eh, eh, es, un, es una, un estatuto de privilegio dentro de un... De, de una ciudad, de un pueblo, de una villa, eh, no puede ser confundido con un, una noción abstracta, es decir, eh, con algo que puede ser extendido. Entonces, estos do, dos derechos, el de natural y el de vecino, va a constituir un poco la ciudadanía en estas constituciones. Por eso es que cuando en, en la República, perdón, en eh, la provincia de Santa Fe, el reglamento dice... Todos ciudadanos americanos, bueno sí, todos los americanos pueden ser ciudadanos. Solo el que es vecino tiene ese derecho de participar de la elección de aquellas autoridades que nombrarán al gobernador. Y esto pasa también en las provincias de Entre Ríos y de Corrientes. Una vez que este régimen de, de Ramírez es destituido, aparecen sí algunos algunas, eh, esta, estatutos y reglamentos... Más similares a los que vamos a encontrar eh, en ese mismo año de 1821, ¿sí? cuando se sanciona el de corriente en Córdoba, ¿sí? en, en Catamarca, eh, y allí va a aparecer, ya para el año 21, eh, en el caso de, por ejemplo, de Corrientes y Entre Ríos, la posibilidad de que la definición de la ciudadanía se enlace a eh, una autoridad superior, la de la nación. Eso no pasa en, la, eh, en el reglamento de 1821 de corrientes, pero modifican ese aspecto para el 24. Ahora lo voy a explicar brevemente. Pero quiero decir esto. Esa, eh, ese reglamento correntino de 1821, voy un poco en orden, 21 corrientes, 22 entre ríos, eh, es redactado aparentemente, esto no, no, no lo podemos eh, no tenemos prueba fidedignas de que haya sido así, pero así lo manifiestan varios actores de, de la época. Eh, los, los, los, lo escribe García de Cosio también, que había participado en la escritura de, de ese reglamento tan diferente que había nombrado anteriormente, ¿no? el de 1820. Y, pero así aparecen muchos elementos que están presentes en, la, en las distintas, los distintos reglamentos de, de Buenos Aires, o sea, el de 1815, el de 1817, donde se define también al ciudadano como todo americano, pero que tiene determinadas restricciones para lo que es eh, el voto activo y pasivo. ¿no? El voto activo solo para aquellos que son vecinos, ¿sí? el resto está representado por, ese, por, la, mayor, por, la, por la mejor parte digamos, de la sociedad, ¿sí? que es una sociedad muy, muy elitista. Eh, en ese sentido, esto... Eh, Mateo Botano lo llamó representación invertida, ¿no? es una representación que no viene de, de, de, de abajo hacia arriba, como lo entenderíamos en, las, en, las, en la contemporaneidad, sino de arriba hacia abajo. ¿no? Se hace en un marco corporativo de los ayuntamientos, del Cabildo, y eso, esos reglamentos del 16, 15, 16, 17, algunos elementos aparecen en el, eh, la constitución entre, en el reglamento entre, eh, correntino perdón, de 1821, pero con muchos, muchas similitudes gaditanas, es decir, aquí la influencia de la Constitución de Cádiz es clarísima en ambos, en ambos reglamentos, en ambos estatutos tanto el de Corrientes como el de Entre Ríos. Y eso yo me preguntaba, no, esto es bueno porque hay un contacto atlántico, porque es una circulación de ideas que, bueno, más o menos funcionan. Eh, digo, creo que este, esta, estos reglamentos fueron, eh, digamos, pensados, playados en, en normativas, dentro de un marco de ideas común, más allá de toda la ruptura con el régimen español. Es decir, hay una cultura de antiguo régimen que es, que es perdurable, que se ve en esta cuestión de cómo se define la ciudadanía, porque también vamos a encontrar que, que en ambos eh, reglamentos y estatutos eh, aparece nuevamente una definición de ciudadanía amplia, pero que va restringiendo hacia aquellos eh, sectores, lo que hoy llamaríamos una ciudadanía moderna, estaría más restringida a los vecinos, ¿sí? eh, a los que tienen derecho de vecindad eh, y a los que, por ejemplo, eh, los extranjeros que pueden ser naturalizados. Por eso también en estos reglamentos es muy importante cómo definen las restricciones, o sea, quién puede ser ciudadano y quién no. Por ejemplo, no pueden votar aquellos que no tienen propiedad, aquellos que no tienen un, un ejercicio, digamos, útil, una profesión útil, reconocida, ¿sí? y nadie que tenga alguna interdicción judicial, digamos, que, que esté procesado con sentencia firme, tampoco los que llamaban locos o en estado de furor, es decir, eh, los domésticos, porque dependen de sus, digamos, este, no, no son esclavos, pero son, este, digamos, están vinculados a una, a una casa poblada, etc. Es decir, solo el que es, eh, el que no es dependiente, vamos a decirlo por la negativa, el que no es dependiente puede participar eh, y, y votar. Ahora bien, eh, para no extenderme mucho, eh, todos estos reglamentos y, y estatutos se van haciendo un poco al calor de conflictos. ¿no? Esto no lo digo, no, no solamente conflictos que surgen en, entre las provincias que están tratando de constituir un nuevo Congreso nacional, como le decían en 1824, sino al interior de estas provincias. ¿no? Es decir, eh, del régimen de Ramírez, cuando cae, bueno eh, no es que eh, son sustituidas las autoridades absolutamente, hay una tensión permanente, tanto dentro de Ríos y Corrientes, con, esta, con, estos, con estas facciones, no que de momento se, se persiguen, pero después tienen que a, ir a, a hacer amnistías. Entonces, los reglamentos tienden a ser... Eh, amplios eh, e imposibilitar la, la, que, un, que un sector utilice la normativa para fortalecerse. Entonces empiezan a aparecer eh, distintas, distintas modificaciones, es decir, no se va a regir la vida política y social por estos estatutos hasta que son reemplazados, hasta que son modificados, sino que las sesiones en los congresos provinciales Permanentemente van haciendo modificaciones. Es muy larga la lista de modificaciones, pero algunas son, prácticamente, es, va contra el sentido de cada uno de esos artículos que definen la ciudadanía. Por ejemplo, quien podía ser elegido como autoridad, como, como diputado, no podía ser eh, nadie que no sea, en el caso, por ejemplo, de Corrientes, nadie que no sea nacido en la provincia. Eh, y pasa lo mismo en, en, en Entre Ríos, y resulta que muchas de esas autoridades no son nacidas en la provincia. Entonces, rápidamente tienen que modificar y decir, bueno, todo nacido en América, y esto quiero aclararlo, ¿quién es el nacido en América? Eh, en Las Américas antes españolas, ¿no? Eh, porque, bueno, alguien que haya nacido en Brasil, por más que esté en América, per, perteneció a otra corona, lo mismo que un norteamericano, un estadounidense, no, no sería alguien del, de, americano en el sentido de la ciudadanía, sino... Que, que perteneció, que es una república nueva, pertenecía a otra, a otra corona, y por lo tanto, solamente por eso se aclara, de las eh, este, Indias antes llamadas españolas, etc. Entonces se van haciendo muchas mo modificaciones a lo largo de la década del 20, del 30, y ya, bueno, eh, no me extendería para la época de Rosas porque esto incumbe un montón de, de otros problemas pero estos serían un poco los inicios de esa, de esa este, cultura constitucional que va a tener, eh, digamos, de, de reglamento a reglamento hasta llegar a la Constitución y a la década del 60, dos o tres reformas en, en, en corrientes eh, y un, ninguna prácticamente hasta la década del 60 en Entre Ríos. Es decir, estas, estos reglamentos también eran perjudiciales para el Poder Ejecutivo a veces. ¿no? Por eso tendían a cambiarlo y a transgredirlo. Eh, Ferré lo dice claramente, eh, permítame que lea la, la, la cita. Eh, bueno, en una, una carta que le envía a Francisco de Costa, dice Ferré, ligado por una constitución, obra sola del doctor Cosio, y concebida tal vez en un estado en que sus pasiones no debieron estar muy en calmas, yo debía separarme de la cartilla que eh, rige mis operaciones, aún las más indiferentes, es decir, eh, podía eh, transgredir incluso a aquellas cosas mínimas, ¿no? Eh, es decir, esto era muy común, fue muy común. También le pasó a Mancilla, por eso eh, Mancilla tenía un... un un grave problema con los cuadros burocráticos para administrar la provincia. Eh, es decir, y, y el reglamento impedía que alguien que no sea natural, eh, americano, eh, o nacido en la provincia, ocupara eh, cargos de importancia. Pero Mancilla estaba interesado en que, por ejemplo, José Rigó que había tenido carta de ciudadanía en la asamblea del año, por la asamblea del año 13, la provincia de, de Entre Ríos le vuelve a dar otra carta de ciudadanía, ya como provincia autónoma, es decir, certificando esa Carta de Ciudadanía, es muy probable que, que por muchas cosas que aparecen en, en, las, en las fuentes, eh, Mansilla lo quisiera de, dentro de la, del, del Congreso o para hacer, digamos, tareas que, que, que tienen un alto impacto y que no lo podían hacer segundas líneas. Entonces, eh, va intentando hacer modificaciones y, y el Congreso le responde que, bueno, que si se puede aceptar, Algún, en algún cargo importante, pero con el aval de los jueces, del territorio al que pertenezca. Es decir, está recurriendo nuevamente a ámbitos más, más bien corporativos, o en todo caso a ámbitos locales que validen esto. No, o sea, se, se, no sé si se entiende la importancia todavía, estas constituciones, estos, estos reglamentos, hay una tensión entre esos poderes ejecutivos provinciales y los, eh, los, los distintos... Eh, pueblos ¿sí? y ciudades ¿no? que entran en tensión. Es decir, que fue muy dificultoso gobernar en, esa, en esas condiciones, pero bueno, rápidamente eh, intentan, eh, también con medidas eh, normativas, ir modificándolas. Entonces, para ir cerrando, eh, ¿cómo van a intentar? Uno de los instrumentos que van a intentar y que so llevar adelante para. Eh, reducir la, la, la importancia de, lo, de estas corporaciones locales, bueno, la, la, la eliminación de los cabildos, por supuesto, pero eh, es tratar de modificar un poco la cultura política y social de estas provincias. Por ejemplo, con la educación pública. Y eso es una novedad, porque en muchas cosas que, que empiezan a, a gestionar y que empiezan a, a tomarlas como prerrogativas soberanas, la educación pública, lo estoy diciendo texto, como, como aparece en las fuentes, ¿eh? no es que es un anacronismo. Esta educación pública apuntaba a transformar, es decir, a generar, como lo dice Ferré, por ejemplo, un hombre nuevo. Eso sí, viene un poco de la Ferré, de, de, del discurso revolucionario francés. Entonces, eh, destinan eh, partidas presupuestarias muy importantes eh, para crear escuelas públicas. Por ejemplo... Eh, Digo, cuando, cuando Artigas visita en 1815 eh, Paraná, dice, bueno, funden una escuela pública, a ver qué tienen que fundar una escuela pública. Se alquila el edificio, nunca se funda esa escuela, entonces como que en Paraná tienen un problema, ¿cuándo fue la fundación de la primera escuela de primeras, la escuela de primeras letras? Bueno, y, de, y ya para 1821, 22, 23, eh, ya eh, se empiezan a buscar, por ejemplo, atraer traer maestros lancasterianos, pero también se empieza a agravar determinadas eh, actividades económicas, ¿no? o sea, de todos los vicios que había en la provincia, el, las bochas, eh, lo, los juegos de azar en general... Eh, eh, digamos, empiezan a tardar de ponerles eh, impuestos, por ejemplo, dos pesos por cancha de bocha, eh, dos, dos, eh, un peso por, por mesa de, de juego de azar, de cartas, todo para financiar la, la educación pública. Y ya para el 26, es en el momento en el que empiezan a entrar en tensión nuevamente las provincias con, con, con el poder ejecutivo, digamos, o por, por lo menos con los poderes más centralistas en el marco de ya las, las conflictividades unitarias y federales. Eh, Ferré va a llevar adelante una transformación, o va a intentar llevar, mejor dicho, una transformación en hacer eh, un sistema. De, de, de educación, lo que se si podemos llamar un sistema de educación nuevo, y ahí le dedica este, muchísimas partidas presupuestarias y quitar ¿sí? eh, muchas prerrogativas de los, de los sectores locales para formar un cuerpo enseñante, es decir, separar, por ejemplo, el poder de, de policía de los aspectos que tienen que ver con la, con la educación. Bueno, ya creo que me estoy extendiendo mucho, no quiero perderme este, lo que seguramente va a ser un, una interesantísima poten, y potente ponencia de Ana, así que bueno, hasta acá, no sé si las preguntas van después o ahora Yo, yo diría, Gabriel, que eh, pasemos a la exposición de Ana tengamos un, digamos, un panorama general y después yo fui anotando varias cosas, tengo un montón de, de, de, de preguntas eh, y seguramente van a conectar con, con la exposición de Ana, entonces Quizás conviene tener el programa más general primero. Muy bien, gracias. No, gracias a vos, Gabriel. Ana, cuando, cuando quieras, adelante. Bien, buenas tardes, y hago míos también los agradecimientos que eh, señaló Gabriel al inicio. Eh, es un gusto participar de, esta, de este ciclo de charlas titulado Ideas del Litoral. Eh, me ha tocado eh, trabajar eh, sobre algo que genéricamente se titulaba Las ideas políticas y sociales de Artigas, que yo preferiría que fueran las ideas políticas y sociales del artiguismo, en el sentido que, si bien eh, tendemos a, eh, digamos, a, a ubicar en, en primeras personas, en, en figuras eh, próceres, el, el hacer y el, y el decir todo, en realidad eh, debemos pensar que eh, los procesos tienen, eh, digamos, eh, momentos, eh, distintas eh, fuentes, eh, distintos personajes, y en el caso particular del proyecto que impulsa eh, José Artigas, que le da una, eh, digamos, una fuerza militar como para poder eh, llevar adelante ideas que estaban en otros pueblos eh, de la región, bueno, allí va a haber un, un papel muy relevante de también sus secretarios, eh, Miguel Barreiro eh, y el fraile franciscano eh, José Monterroso, por nombrar dos y podría eh, nombrar algunos otros más. Pero entonces pensando en, en, en un proyecto que eh, se armó o se fue armando en la lucha y que fue, digamos, eh, recepcionando, apropiándose... De, de ideas, de teorías, pero también de experiencias revolucionarias de la época, nosotros pensábamos plantear, eh, por un lado, las ideas eh, políticas, sí, por una cuestión de, de orden en el análisis, pero también mostrar cómo esas ideas políticas, en realidad, eh, es, las separamos analíticamente pero tienen que ver con una eh, proyección social y por supuesto también con una eh, proyección económica. Entonces no, no, sepa, no separemos una cosa de la otra, pero eh, vamos a, a plantearlas entonces en esa dirección. Y el otro elemento que también tenemos que eh, pensar cuando analizamos estos temas es que puede haber un enunciado, ¿no? si se puede decir eh, de, se declarará la independencia absoluta del... Rey de España y la familia de los Borbones, ¿no? digo, para mencionar el, el primer artículo eh, de las instrucciones a los diputados eh, orientales en 1813, pero también tenemos que tener en cuenta cómo eso fue recepcionado por quienes eh, participaban del ejército, eh, participaban de, digamos, de, acompañaban el proceso revolucionario, o de quienes estaban en contra de ese proceso revolucionario. Entonces también muchas veces estos enunciados pueden tener lecturas eh, distintas eh, según quiénes son los que están, eh, digamos, recibiéndolos, en el contexto eh, de la época, si no, no digo lo que fue después la construcción del personaje, eh, todas las discusiones en torno de si Artigas era un capitán de bandidos o Artigas era el fundador de, de una eh, nacionalidad o el aspecto regional, nacional. Etcétera, del latín. No, no me refiero a eso, me refiero a la época. Eh, me refiero a, bueno, este, promoverá la libertad en toda su extensión imaginable. Bueno, eh, había algunos que no eran libres eh, y entonces eso llegaba o no llegaba a extenderse, eh, por ejemplo, a la condición de las personas esclavizadas. O eh, si pensamos en la extensión religiosa, ¿no? Es decir, la, la libertad civil y religiosa, en toda su extensión imaginable, bueno, si la extensión imaginable de esa libertad religiosa podía abarcar eh, los, eh, digamos, las prácticas religiosas de las poblaciones afrodescendientes que llegaban al territorio, de las poblaciones indígenas que, que estaban, o de aquellos cultos de origen, eh, digamos, occidentales, europeos, etcétera pero que no eran cristianos, o que no eran católicos. No, Digo, no sé, entonces... Eh, eh, los, los dichos van a generar también eh, lecturas distintas. Y tal vez, y tenemos que incorporar otro elemento más, eh, tal vez no, no todos estaban pensando en, en algo que, que podía ser la organización de una nueva eh, unidad política o de un nuevo Estado, sino más bien estaban pensando en los temas concretos cotidianos que tenían que resolver en un mundo que parecía que estaba cambiando. Porque si algo eh, se podía compartir, independientemente del lado en que uno estuviera, del bando en que uno estuviera, eh, a partir de la revolución iniciada en 1810, es que se estaba viviendo en una época de transformación. O sea, no se sabía lo que iba a pasar. Se podía estar de un bando en un bando o en otro, pero lo que todos eh, tenían claro que era una época de, de cambio, de transformación, donde la incertidumbre, donde los distintos futuros eh, podían estar abiertos, era la tónica. Entonces, con esta, esta introducción, que fue tal vez un poquito más larga de lo que hubiera eh, pensado, eh, tendríamos entonces que eh, ubicarnos en un proyecto que plantea la soberanía, particular de los pueblos como el eje principal en esta eh, confrontación. Eh, ¿Y por qué, digo, detenernos en, en esto? La soberanía. Bueno, la soberanía es, el eh, digamos, el, el mayor eh, poder, o sea, no, no hay por encima de, del soberano, no habría otro eh, poder. Esa, esa soberanía con la revolución eh, va a ir incorporando eh, otro sujeto. ¿no? Cuando uno mira en el, en el diccionario lo que se entendía eh, por soberanía, bueno, el, el, el sustantivo que se formaba de allí, el soberano, ¿no? ese eh, sustantivo, en realidad estaba eh, asociado, al señor de los vasallos. ¿no? Es decir, cuando se pensaba en el soberano, eh, se podía pensar, o sea, usarlo como sinónimo del monarca, del rey. Y lo que ocurre en esta era de revoluciones es que ese soberano también puede ser el pueblo. Y entonces saber eh, qué es lo que se está, digamos, calificando como pueblo pasa a ser un elemento eh, importante. Entonces, soberanía, digamos el supremo poder, a los pueblos es lo que plantea el artismo. Y decíamos, cuando se planteaba esto de soberanía popular, eh, la definición del sujeto soberano pasaba a tener eh, gran relevancia, eh, nos señalaba Gabriel en las constituciones, bueno, ahí se está discutiendo quién es el sujeto soberano y todo lo que él eh, explicaba acerca de quiénes eran los que efectivamente podían ejercer eh, derechos políticos, o sea, quiénes podían ejercer la ciudadanía, eh, nos da cuenta de, de que ese es un tema medular. Soberanía popular, pero bueno, ¿quién es ese pueblo? porque el, el concepto de pueblo, que es un concepto que, que tiene, digamos, un espesor eh, importante, que, que admite una polisemia eh, importante, podía ser una ciudad, podía ser una villa, podía ser el, el, el conjunto de los habitantes de, de algún lugar, eh, podían ser comunidades eh, distinguidas eh, de manera étnica o cultural, los pueblos de indios, había pueblos de indios y había pueblos de castellanos en, en el periodo eh, de la colonia eh, hispánica. Pero también ese pueblo podía ser la gente decente, y acá estoy usando las comillas porque son términos este, de la época, o ese pueblo podía ser, el populacho, el bajo pueblo, eh, la plebe, ¿no? Entonces, eh, ante esa eh, polisemia eh, defender la soberanía particular eh, de los pueblos encerraba temas de tipo político, porque es quiénes son los que van a tener el poder si eh, los antiguos virreinatos, si dentro de los virreinatos... Eh, las intendencias o dentro de las intendencias, ¿no? es decir, ir viendo hasta dónde podía llegar la reasunción de derechos eh, soberanos, pero como también pueblo tiene una connotación social en una sociedad que está eh, dividida y está dividida por el color, está eh, dividida por la posición social, está dividida también como, como se decía, entre los que eran vecinos y los que eran eh, transeúntes o, o no estaban avecinados. Entonces, en una, en una sociedad jerarquizada como esta y, y en una definición de pueblo que puede eh, englobar o a los digamos, lo, lo, las personas eh, notables del lugar o en contraposición Puede eh, asociarse con la plebe, con el vulgo, con el populacho. Bueno, defender a qué pueblos. ¿A los pueblos de indios? ¿También? ¿Dentro de ese pueblo al populacho también? ¿No? Entonces es, es interesante, porque eh, soberanía particular de los pueblos. Esa sería, creo yo, que, que una buena síntesis del proyecto eh, artiguista y que va a ir teniendo distintos desarrollos en la medida en que la revolución vaya tomando distintos derroteros, en lo interior y con eh, la, digamos, la, la, la acción que pueda realizar España o que pueda realizar eh, Portugal. Entonces, eh, dentro de, esta, de este surgimiento de la soberanía popular, también eh, puede plantearse una, una confluencia en torno a, a esa afirmación de los derechos de los españoles americanos frente a los españoles europeos. ¿no? Entonces, eh, ahí podrían llegar a estar, eh, a estar de acuerdo. Pero rápidamente van a empezar a surgir lecturas distintas de esa soberanía. Si esa soberanía es una soberanía única y por lo tanto el antiguo territorio del virreinato debería, eh, digamos, mantenerse como tal bajo una autoridad centralizada, o si podía haber eh, varias soberanías que acordaran en pie de igualdad unirse y conformar una unidad que podía ser el antiguo eh, virreinato del río de la Plata. Estos son los elementos que van eh, a discutirse. ¿Y por qué? A veces uno se pregunta, ¿por qué es en la, en la banda oriental del río de la Plata, en la banda oriental del río Uruguay, porque esos dos nombres eh, eh, se usaban según de dónde se mirara? ¿no? Si se miraba desde Buenos Aires... Eh, se decía la Banda Oriental del Río de la Plata, se miraba, eh, digamos, desde eh, el lado de acá, desde donde yo estoy, digamos, eh, se decía eh, la Banda Oriental del Río Uruguay. Eh, ¿Por qué allí eh, se va, digamos, va a surgir este movimiento con, digamos, con más fuerza? Es un territorio que que antes de la Revolución tenía distintas, eh, estaba dividido en distintas jurisdicciones. Va a ser el, en 1813, en el marco de la Revolución, en el Congreso de, que está eligiendo diputados y le está dando instrucciones para participar de la Asamblea eh, reunida en Buenos Aires, que se va a unificar en una unidad política, llamada de eh, según esas eh, instrucciones provincia oriental del Uruguay entonces antes de la en 1810 estaba la jurisdicción de Montevideo la gobernación eh, los territorios que dependían de la intendencia de Buenos Aires con eh, localidades importantes como la villa de Maldonado o Colonia o Soriano también eh, y también el espacio de la gobernación de misiones. Y, y había una tendencia eh, fuerte desde las élites afincadas en Montevideo, élites criollas o élites eh, peninsulares, de querer expandir la jurisdicción de, de esa ciudad-puerto y llevarla eh, no solamente hacia el río Uruguay, sino Llevarla a lo que sería la banda oriental del río de la Plata, es decir, hasta el río Paraná. Eh, esa era una digamos, una, una tensión y un, y un elemento que va a estar eh, presente al momento de iniciarse eh, la revolución. Pero en forma paralela, eh, Montevideo se va a transformar desde 1810 en un bastión españolista. Va a fracasar un motín que se hace en la ciudad para que Montevideo se incorpore, reconozca la junta, eh, de de, la junta formada en Buenos Aires en mayo de 1810. Por lo tanto, el levantamiento va a surgir desde los pueblos, desde los pueblos de la, de la campaña. Entonces, eh, el defender la soberanía de esos pueblos parece como más eh, lógico o, o más cantado porque porque se organizaron en Mercedes, en Soriano, en San José, en Maldonado, eh, digamos salen de allí el ejército se conforma con los vecinos de ese lugar y las distintas eh, digamos partidas van a ir eh, digamos en sus lugares eh, ganando terreno en favor de la revolución y después se van a unificar eh, digamos, entre abril y mayo de 1811, cuando surge la figura de Artigas como esa figura que los puede eh, nuclear. Entonces, esto también es un elemento que, que abona la idea de una defensa de la soberanía de los pueblos, de pueblos en eh, plural, porque por allí es por donde está surgiendo la revolución. Ahora, cuando pensamos en las ideas, que vertebran este proyecto del artiguismo. Capaz que por una cuestión de tiempo podríamos ubicarnos en el proyecto político de las instrucciones del año 1813. Digo por una cuestión de tiempo como para no ver cómo se fue gestando ese proceso, sino más bien ver cuáles son las ideas. Ubiquemos sí que es esto del, del Congreso, eh, digamos, reunido en, en abril de 1813, en la que en ese momento se va a denominar Provincia Oriental del Uruguay. Eh, la revolución había, digamos, eh, tenido una primera etapa en el año 1800, la guerra armada, digamos, la, la sublevación había tenido una primera etapa en 1811, eh, etapa que había culminado con un armisticio entre el gobierno revolucionario con sede en Buenos Aires y el gobierno de Montevideo, que había otorgado al gobierno de Montevideo la jurisdicción eh, de los territorios hasta el río Uruguay y también de Gualeguaychú Hualeguay, y Arroyo de la China, es decir, las poblaciones de la actual provincia de Entre Ríos más recostadas sobre el río eh, Uruguay. Y había dejado entonces de, de pelearse en el territorio eh, oriental, el armisticio, bueno, fue, digamos, se hizo en el marco de una invasión portuguesa, en el marco de las derrotas en el Alto Perú, de los vínculos, eh, digamos, de la revolución, pero fue visto ese armisticio como una medida tomada sin la participación de eh, representantes del territorio donde eh, se iba a aplicar ese armisticio. ¿no? Entonces, eso ya es como un primer señalamiento de eh, una defensa de soberanía. Particular. En 1812 esto, digamos, los conflictos eh, se acrecientan y cuando en 1813 eh, se plantea que el, el jefe militar eh, subordinado al, eh, digamos, a, al general José Rondó, que es quien está en ese momento comandando el sitio a Montevideo, que, que las tropas comandadas entonces por el comandante de las, de las milicias y fuerzas en armas eh, de origen oriental, José Artigas, eh, tenía que hacer, allí lo que se plantea es no se puede eh, jurar fidelidad eh, a la asamblea. Lo que hay que hacer es, bueno, enviar diputados, eh, generar eh, la, las acciones que corresponden a una eh, soberanía eh, política. Y eso es lo que lleva a que se convoque un congreso con representantes de los 23 pueblos que en ese momento se reconocían en eh, la Banda Oriental. El congreso se hace en el campamento militar de Artigas, en la línea sitiadora de Montevideo, y se va a resolver la participación en la asamblea mediante... el el, digamos, la definición de que los vínculos entre las distintas provincias iban a ser vínculos en pie de igualdad que supusieran alianzas ofensivo-defensivas para conseguir la libertad, que se iban a nombrar diputados para ese eh, Congreso y que esos diputados eh, no iban a tener mandato libre, sino que por ser diputados de los pueblos, iban a llevar instrucciones precisas de esos pueblos. Es decir, iban a actuar como apoderados de los pueblos. Tema que la Asamblea de 1813 se pretendía haber zanjado en marzo con una resolución que indicaba que los diputados no eran diputados de los pueblos, sino que eran diputados de la nación, y que conservaban el nombre del de pueblo que los, que los estaba este, enviando a los, a los efectos de su identificación, pero eh, no había ese vínculo eh, directo que hay entre eh, los diputados que tienen mandato imperativo, eh, porque estos en realidad eran diputados de la nación. O sea, la, el, eh, cuando se convoca la asamblea del año 13, se dice que los diputados pueden llevar instrucciones, pero se dice que todos pueden darle instrucciones. O sea, no... Eh, y entonces ahí el diputado iba a actuar eh, a su leal saber y entender. No es el caso de lo que eh, se plantea en el Congreso artiguista. Y los diputados son los representantes de los pueblos. Y tanto esto es así que los distintos eh, diputados pueden llevar eh, instrucciones diferentes y es lo que ocurrió. Entonces, eh, esa idea de soberanía particular de los pueblos la podemos ver, eh, la podemos ejemplificar con eh, este Congreso de abril de 1813 y las ideas que contienen las instrucciones. Ideas de independencia, de república, de libertad, de unión confederal, de derecho a ratificar el texto constitucional que emane del Congreso, de derecho a tener su constitución territorial, su constitución provincial, digamos, y también... Eh, el establecer que esta provincia que se está conformando compuesta de pueblos libres conserva los derechos no delegados expresamente entonces allí hay eh, referencia a las tierras que antes eran del rey a las rentas que antes eran del rey a los puertos a la, o sea que se está constituyendo un sujeto político que va a tener también eh, sus, eh, digamos, la, la forma de, bueno, un ejército provincial que va a tener eh, una, eh, un sustento para conformar eh, un gobierno y además se está resolviendo la unión bajo la fórmula confederal a las otras provincias eh, que están reunidas en el Congreso. ¿De dónde surgen estas ideas? ¿Cuáles son las fuentes de las ideas artiguistas? Las fuentes son variadas. Eh, es indudable la tradición política española, la tradición de los fueros, la tradición entonces de los pueblos como eh, sujetos, eh, componentes, ...de una monarquía que se definía a sí mismo como una monarquía compuesta, compuesta de cuerpos territoriales, esos, esos pueblos, provincias, virreinatos, reinos, eh, compuesta de eh, cuerpos estamentales, ¿no? la nobleza, el clero, el estado este, llano, y compuesta también de corporaciones... Las juntas de comerciantes, los gremios de hacendados, digamos, una, una monarquía entonces eh, definida en, en, esa, en esos términos y eh, un derecho político, eh, un pensamiento, mejor dicho, político español, que eh, en las ordenanzas de intendentes, en, en distintas eh, reglamentaciones que existían, bueno, eh, servían de base y tenían... Eh, allí eh, un, un elemento de donde eh, inspirarse o, o de donde tomar eh, las ideas. Otra de las fuentes es el derecho natural y de gentes, esto lo, digamos, lo, lo demostró eh, con contundencia eh, José Carlos Quiaramonte, cómo ese derecho natural eh, y de gentes era como... Eh, digamos una, una forma de, de entender eh, el mundo eh, vigente en ese momento resolviendo eh, temas como por ejemplo que una, una nación es un conjunto de personas bajo un mismo gobierno unas mismas leyes y, y quitando eh, digamos, quitando no perdón sin incorporar elementos eh, de tipo afectivo etcétera que van a vincularse eh, posteriormente. Otra fuente eh, fundamental que está vinculada con la tradición española, pero que también la podemos ver por separado, es eh, el cristianismo y, y las distintas variantes, de, digamos, el llamado cristianismo primitivo, el catolicismo, las, las distintas tendencias eh, dentro de la Iglesia que incorporaban también eh, el milenarismo. Entonces, por allí también hay eh, importancia. Después, si quisiéramos pensar en textos más recientes, es muy clara la influencia de una traducción del venezolano Manuel García de Sena, eh, publicada en Filadelfia en el año 1811, de textos de Thomas Paine, ese hombre que había vivido todas las revoluciones, ese inglés que, que bueno, había defendido la revolución de las colonias inglesas y después había eh, tomado partido en favor de eh, la revolución eh, francesa, que se manifestaba partidario de la república, contrario de la esclavitud, bueno, eh, escritos de Thomas Paine, pero también en, esa, en ese trabajo eh, traducido por Manuel García de Sena, estaban eh, textos de la Revolución Angloamericana, los principios de confederación y perpetua unión, la constitución de los Estados Unidos de América eh, y constituciones estaduales, como por ejemplo la constitución eh, de Massachusetts. Entonces allí hay otra eh, fuente de inspiración. Y también... Los artículos publicados en la Gaceta de Buenos Aires eh, constituyeron un, un elemento eh, muy importante en, en la época, eh, los, la serie de artículos de, publicados por Mariano Moreno eh, bajo el título sobre el Congreso convocado y la Constitución del Estado, ¿no? que fueron publicados en, en el último tiempo de Mariano Moreno en la Junta en, en la Junta de Buenos Aires, entre el 1 de noviembre y el 6 de diciembre de 1810. Artículos que bueno eh, definían eh, la situación eh, política en ese momento, eh, manejaban una serie de alternativas, justificaban el valor de tener una constitución, eh, y bueno, con también en el caso de Mariano Moreno, como ha trabajado... Eh, de manera excelente Noemi Goldman, también con distintas fuentes, o sea, eh, leyendo, apropiándose, traduciendo, apropiándose de distintas fuentes y aplicándolas a una experiencia eh, diferente como es eh, la experiencia que estaban viviendo en el Río de la Plata. Entonces, fuentes que tienen que ver con, el, con la religión, con el pensamiento español, con el derecho natural y de gentes con las eh, producciones, revolucionarias y con la propia experiencia, ¿no? Entonces, todo eso forma el, el pensamiento político del artismo. en esas ideas que mencionamos, donde por ejemplo independencia, en el caso del artismo tiene eh, una doble acepción, una acepción que refiere a la independencia eh, absoluta, Término que se va a usar en la época para distinguirlo de la otra este, acepción, que es ese artículo primero de las eh, instrucciones que dice que se va a eh, declarar la independencia de España de la familia de los Borbones y se romperá toda conexión política que exista. ¿no? Entonces allí hay una vocación independentista claramente eh, señalada desde 1813. Y la otra eh, acepción de independencia es eh, una acepción, eh, digamos, anterior, es una eh, acepción que, que fundamentalmente eh, lo que está señalando es lo que podríamos nosotros tal vez conocer como eh, autonomía, ¿no? Es decir, la posibilidad de definir algunos de, eh, de los temas, eh, cada uno, ¿no? si el, en, el, en el lugar, y no dependiendo de otro eh, poder. Esa, esa definición entonces de independencia con estos dos, con estos dos significados es eh, el elemento que aparece con claridad. En el caso de República... Bueno, si bien están eh, los valores de la antigua república, la república eh, y la necesidad de generar el bien común para eso, ¿no? República podía eh, ser el cabildo, podía ser eh, también la monarquía en el sentido de eh, propender al bien común, la cosa pública, etcétera. Pero en el caso del, del artiguismo, eh, tiene una fuerza eh, importante. Esa otra definición de república que la opone a monarquía. o sea El, el artiguismo rompe con España, el artiguismo proclama esa eh, independencia en el sentido de autonomía, soberanía eh, de los pueblos, se manifiesta contrario a la monarquía, favorable a la eh, república. Esa libertad decíamos, civil y religiosa en toda su extensión imaginable, y en el caso de la, eh, de la libertad religiosa, lo que parecería, eh, digamos, afirmarse es que no hay allí, por lo menos, una lectura unánime vinculada a una libertad de cultos, sino que más bien eh, se refiere eh, a la, a la, a la eh, digamos, también la independencia eh, religiosa, es decir, poder tener el, un obispado, que es ser un reclamo desde tiempo colonial eh, para este territorio. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, en las instrucciones de, que le dan al diputado de Santo Domingo Soriano, se dice eh, la libertad civil y religiosa se proclamará en toda su extensión imaginable y el artículo siguiente dice eh, la religión será la católica apostólica romana. ¿no? O sea, como que no, no hay ahí una, eh, digamos, no se lee como contradictorio defender la libertad civil y religiosa y eh, afirmar la eh, religión católica. La unión confederal, eh, es decir, eh, que las provincias eh, unidas sean efectivamente eso, provincias que se unen y se unen en pie de igualdad. ¿no? Entonces, esas son eh, ideas básicas. El americanismo, eh, el americanismo entendido como, como lo explicaba eh, bien Gabriel, no es eh, América, eh, toda América, sino América española. ¿no? Ese es el americanismo que está, eh, digamos aquí, eh, contenido. Entonces, estos derechos políticos se van a, digamos, a, a defender, proye este proyecto político se va a defender y se va a defender eh, porque logra ir, eh, digamos, generando alianzas en otros lugares, en otros espacios que coinciden con estos eh, planteos. En 1813 los diputados... Eh, no son recibidos, no, no son aceptados en la Asamblea, no, no importa acá entrar en los detalles, pero eh, va a haber eh, una intensa movilización, y sobre todo, eh, no solamente en el espacio de la provincia que está sitiando a Montevideo, porque Montevideo sigue en manos de los españoles, sino también en el espacio de Entre Ríos, donde durante buen tiempo se habían alojado las tropas y las familias que habían acompañado a las tropas después del armisticio de 1811. va a haber distintos eh, movimientos, movimientos con criollos y movimientos con eh, pueblos eh, de indios. Iba a haber distintas eh, reacciones también frente a, a esos planteos y, eh, digamos, se van a ir marcando las distancias entre el, el proyecto artiguista y el proyecto de la dirección revolucionaria con sede en Buenos Aires. Voy a mostrarles el mapa en 1815 porque podríamos pensar que ese es un año bisagra dentro de la revolución en el sentido de que el artiguismo se transforma efectivamente en una alternativa, y va a ser visualizado de esa manera eh, también por sus opositores. Eh, me olvidé cómo es presentar, pero si yo pongo todo tu pantalla, ¿una ventana o una pestaña? toda tu pantalla? Toda tu pantalla, sale toda tu pantalla. Eh, si pones una ventana, eh, te va puedes ir a otros, otros programas. Ah, una ventana, entonces. Exacto. Ahí va. Y acá estoy. En una ventana... Y ustedes deberían estar viendo ahora... Estamos viendo perfectamente tu PowerPoint. Ahí y, si va. Querés, y si querés puedes, digamos, maximizarlo, ¿no? Es lo, poner... que, es lo que quería hacer, pero se ve que no me lo dejó hacer porque yo no lo estoy viendo bien. Ah, tenés que volver al PowerPoint, tenés que salir, digamos... Eh, salgo y vuelvo a entrar. Esto es... es me encanta <risa> la tecnología. Es una es, tecnología que, que arreglamos con alambre, arreglamos saliendo y volviendo. Bien, lo, lo, que, lo que conviene es que eh, vayas al PowerPoint, Sí. Eh, pongas, eh, a, abras la presentación. Es que yo la pongo como presentación y no, y no funciona. Voy a hacer un tercer intento y si no, que la vean más chiquita. Porque... Sí, se, se ve bien, ya, no hay problema, pero... Porque realmente no sé qué, porque yo no la puedo este, poner en toda la, en toda la pantalla antes de compartirla porque tengo que claro. ir al programa. Fíjate que cuando vos pones una ventana, ¿Sí? eh, puede que esté por un lado el PowerPoint y por otro lado la presentación, en el listado de opciones que te da. A ver, yo creo que voy a ir ahí. Ahí ustedes, ¿qué es lo que están viendo? No están viendo nada. Ahí vemos el PowerPoint, digamos. Ahí ven el PowerPoint. Y ahora sí, si sí. yo pongo presentación de diapositivas, Ajá. desde la diapositiva actual deberían estar viendo la pantalla completa. ¿Puede ser? Eh, no, se queda en el, ahí en el, en el PowerPoint. Bueno, entonces vamos con, el, ¿Sí? vamos con lo que están viendo. Porque lo sí, que yo pues, quería mostrarles acá... Es eh, un mapa que está elaborado sobre la base del atlas histórico de Juan Suriano y Mirta Saida Lobato, en la nueva historia argentina, de Sudamericana, y lo que dos colegas de geografía de la universidad, Fernando Pella y e Ismael Díaz, eh, hicieron. Eh, porque lo que queríamos mostrar aquí es que hacia 1815, eh, se produce el, el espacio de, de mayor, eh, digamos, el momento de mayor expansión de estas ideas artísticas. En 1814 las ideas eh, habían avanzado hacia el territorio del Entre Ríos, esa, digamos un territorio que coincide con lo que después va a ser la República Entre que, que mencionaba eh, Gabriel, y hacia 1815, a comienzos de 1815, va a llegar a Santa Fe y a Córdoba. Y me interesaba trabajar con, con este, digamos, sobre la base del mapa del atlas histórico, porque tiene elementos que, cuando vemos los mapas que se, que se hacían en la historiografía uruguaya para representar el protectorado de los pueblos libres, eh, no contemplaban. El primero de ellos es que aparecen los territorios indígenas, y, y eso es importante, no es eh, un continuo de eh, espacio apropiado eh, por los hispanocriollos. criollos. Entonces, ahí hay como una especie de cuña, eh, y a su vez el, al sur eh, también está esa presencia. Y el segundo elemento que me parecía importante eh, tener para, para incorporar el, el artiguismo en él, es que no se presentan los límites actuales de las provincias, sino los límites, eh, digamos, aproximados y contemplando las jurisdicciones que existían en ese momento y no las que después se van eh, a definir. Y entonces, lo que nosotros agregamos, que no estaba en, en, ese, digamos, en ese mapa, porque eh, como es de la nueva historia argentina, con, con lo que actualmente es Uruguay, no, digamos, no, no ponían nada, era incorporar entonces la provincia oriental, incorporar los eh, dominios que en la definición de límites la provincia oriental reclamaba, aunque no los eh, tenía, y poder eh, distinguir allí el, digamos, el, lo que significaba desde la dirección revolucionaria con sede en Buenos Aires, el que el artiguismo llegara hasta Córdoba, que es una especie de bisagra entre el litoral y el interior. O sea, es una situación de realmente eh, marcar eh, una relación de fuerzas que parece eh, favorable. Fuera de esto, eh, digamos, fuera del, del, del pavor que generaba eh, la expansión del artiguismo que hacía decir, por ejemplo, al montevideano Nicolás Herrera, pero que había sido secretario de varios, de los, digamos, de, de, del directorio de las Provincias Unidas y va a caer conjuntamente con eh, Carlos María de Alvear en, en abril del 15 con el motín de Fontesuelas. Eh, para, para Nicolás Herrera, lo que estaba generando el artiguismo, era el, el caos, eh, la disolución, el desorden eh, total. En sus palabras, en una nota dirigida eh, a Rondó en 1815, eh, ya alejado del escenario eh, platense, porque él logra eh, zafar del juicio eh, siendo deportado a Río de Janeiro, Nicolás Herrera eh, escribía, las provincias se declararon independientes y los pueblos en provincias por todas partes, y hasta en los lugares más cortos solo se hablaba de legislación, de constitución, congreso y soberanía. O sea, Nicolás Herrera está dando cuenta de la politización de los términos de la eh, vulgarización, de la, de la discusión este, política y también de esos planteos de eh, los lugares más cortos, para usar la expresión de eh, Nicolás Herrera, de los pueblos más pequeños, los pueblos de indios, eh, los pueblos de castellanos, pero que, que eran un, un conjunto de casas y no tenían ni siquiera cabildo, tenían un, un alcalde este, y nada más que se estaban eh, considerando como eh, sujetos eh, soberanos. Este, este mapa de, de la extensión, y voy a dejar de compartir en la pantalla, este mapa de la... Eh, del, a ver si, de, si dejé de compartir... Dejé la presentación, ahí está. ahí está. Este mapa es un mapa muy efímero, porque... Eh, lo que ustedes están viendo que abarca eh, la provincia oriental misiones entre ríos corrientes santa fe y córdoba en realidad lo tendríamos que ubicar entre junio y, y agosto del año dos, este, 1815 ¿Por qué? porque si bien en abril era todo ese territorio menos misiones en agosto eh, se van a separar eh, Córdoba y, y Santa Fe. Santa Fe va a recibir varias expediciones militares del ejército de las provincias unidas para tratar de recuperarlo y en varias oportunidades Santa Fe va a volver a la eh, Liga Federal. No es el caso eh, de Córdoba, por eso les decía, es una imagen este, efímera de, de esto. Como el tiempo es tirano y avanza, yo voy a tratar de eh, digamos, avanzar un poquito más y, y terminar con las ideas económicas y las ideas eh, sociales, que tienen que ver con esta idea de la soberanía de los pueblos. En lo que tiene que ver con las ideas económicas, allí eh, nosotros pensemos primero en, en lo general y después en lo particular eh, de la provincia. Cuando estamos pensando en eh, las ideas económicas eh, y pensamos en los puertos, pensamos en el comercio, ahí tenemos que tener en cuenta que el artiguismo en abril de 1815, cuando se produce la incorporación de eh, Santa Fe y Córdoba, y ya en los vínculos que venían con, eh, con Entre Ríos y con Corrientes, en abril de 1815, el artiguismo declara que todos los puertos son puertos habilitados para el comercio, no solamente el comercio regional, sino también para el comercio de ultramar. Y que las mercaderías van a, tienen que tener sí una aduana o una, una receptoría. Y las mercaderías van a pagar los impuestos en el puerto de, eh, digamos de salida, o en el destino eh, final. O sea, no se van a cobrar eh, derechos en cada uno de los puertos por los que deba transitar la mercadería, ni tampoco va a haber un puerto preciso, un, un puerto obligatorio por el que deben entrar y después eh, circular. En septiembre se va a establecer eh, un reglamento que, que plantea, eh, digamos, marca una tasa general del 25% y después hacia arriba con carácter proteccionista para ropas hechas, calzados y demás, o hacia abajo de ese 25% llegando a cero, si se trata, por supuesto, de artículos de guerra, de eh, ciencia, enseñanza eh, y demás. Donde también se fomenta la introducción de los productos de origen americano que tendrían solamente que pagar la alcabala y no eh, las otras tasas. Otras y pensando en la provincia oriental, pero un ejemplo que por lo menos en Santa Fe inquietó en Corrientes también eh, a más de un eh, propietario de tierras, eh, pensar también en la eh, resolución del problema de la producción eh, ganadera, eh, de la apropiación de los cueros, del cebo, del tasajo, estableciendo que eh, los titulares de, por ejemplo, los aladeros y demás, debían eh, ser americanos, o sea, también ahí hay un este, americanismo, pero en lo que refería eh, ...a las tierras, capaz que eh, la pieza más eh, importante del eh, proyecto artiguista sea el reglamento de tierras o reglamento provisorio para el fomento de la campaña y seguridad de sus hacendados, que se presentaba como eh, parte de la pedagogía revolucionaria, en este caso en la educación hacia el trabajo... Que participaba de todas las corrientes del reformismo español que condenaban la algazanería, que condenaban el ocio, entonces acá se fomentaba el trabajo como, este, como virtud, pero que a diferencia de otros planes que se habían aplicado, que circulaban eh, en el Río de la Plata antes y durante la Revolución, eh, no se limitaba a repartir las tierras de las fronteras o las tierras que pertenecían a las poblaciones o que estaban ocupadas por poblaciones indígenas, sino que eh, iba a repartir eh, las tierras que ocupaban las, los malos europeos y peores americanos, es decir, eh, utilizar la tierra como... Eh, digamos, un, una, un premio, castigo, premio, premio castigo, eh, en torno al posicionamiento frente a la revolución. Pero no solamente este eh, quitar las tierras a malos europeos y peores americanos, siguiendo entonces ese criterio de que la tierra, la tierra los ganados, todo eso son un botín, y ese botín se utiliza para este, financiar el el bando que, que se apropia de, de ellos, sino que ese reglamento tiene eh, un artículo que, digamos, fue muy controvertido eh, en la época, que establece que el orden de los repartos va a eh, tener por consideración que los más infelices serán los más privilegiados. Y establece un orden, de infelicidades. Los más, más infelices no están, que son las personas esclavizadas, pero en ese orden de infelicidades, los negros libres, los ambos libres, los indios y los criollos pobres, eran los que tenía, debían ser preferidos a la hora de realizar los repartos. Sabemos que esto no siempre fue así, Sabemos que los comandantes militares recibieron más tierra de la que recibían otros, o sea, todo ese, el tema de la aplicación es eh, bastante conocido. Pero también sabemos las resistencias que esto generó eh, y el peso, a su vez, que esto tuvo en el apoyo al artiguismo durante eh, la revolución. Tengo bastante más para señalarles, pero yo sí que me extendí. Gabriel estuvo muy bien con el tiempo, pero yo me fui y nadie tuvo la gentileza de, de decirme, Ana, te estás pasando. Pero bueno, eh, me entusiasmo, es un tema que me gusta y les pido disculpas y les agradezco la atención. No, Ana, al contrario, gracias a vos y, y no hay problema. Eh, digamos, la exposición cerró muy bien y... Y creo que esta última parte, más de las, de la, del pensamiento económico, le dio un, un cierre adecuado, ¿no? eh, yo, yo tengo algunas, algunas preguntas para hacerles porque encuentro un hilo común, algunas interrogantes comunes eh, ambas, a ambas exposiciones y que también va en línea con los objetivos de la, de la, eh, digamos, del, del ciclo de, de charlas y de conferencias, ¿no? Hay una tensión que está presente en ambos, que es, incluso lo, lo mencionó en, algunas oportunidades, en varias oportunidades eh, José Carlos Quiaramonte, la dificultad de establecer periodizaciones como cortes tajantes, ¿no? La historia no cambia un día para el otro y, y no siempre aparece un, un nuevo mundo a partir de una fecha como puede ser 1810 o, o 16, o cosas así, ¿no? hay continuidades eh, muchas veces mucho más arraigadas de las que, de las que se suele suelen creer, ¿no? Ese es el caso, por ejemplo, que mencionaban ambos, de las influencias, eh, por ejemplo, del derecho de gentes o de la, de la tradición hispánica, eh, que todavía ingresa al siglo XIX eh, en mucha mayor profundidad, y el siglo XX incluso, y hasta nuestros días todavía, con mucha más profundidad de la que se suele creer cuando se analizan los, los, las transformaciones revolucionarias, las independencias y, y la formación de las repúblicas en, en América del Sur y del Norte. También, ¿no? eh, y, y al mismo tiempo tampoco se puede decir que, que haya permanecido todo igual, ¿no? Evidentemente hay cambios y, y en algún punto eh, la, la, la incógnita que uno se hace es eh, eh, qué era, qué... qué que, que había ahí, digamos, que no era la estricta continuidad del Imperio Español, pero tampoco era la asimilación directa del proyecto, digamos, república, de la, ni de las monarquías ilust eh, absolutistas ilustradas, ni de sus herencias y transformaciones posteriores como repúblicas ilustradas, digamos, de, como puede ser, digamos, la Revolución Francesa o, o el caso de Cromwell en Inglaterra, ¿no?, eh, eh, que, que también, digamos, si uno ve las constituciones, por ejemplo, Gabriel, dice la, la de Santa Fe, ¿no? Comienza indicando lo que también indicaba la recién, de, es un pueblo católico, ¿no? Entonces, evidentemente, eso está trazando una línea en relación a las, a las repúblicas más bien protestantes, ¿no? Y, y al mismo tiempo, abajo sigue, somos americanos, o todos los americanos son, de algún modo, eh, eh, digamos eh, eh, equivalentes no se trae una, una serie de una equivalencia con el mundo americano y, y el tercer momento de la Constitución santafesina exalta las, los suramericanos ¿no? eh, entonces también hay conciencia allí de una relación con América del Norte entonces esto es ese, esos planos de la realidad que eh, eh, no están eh, eh, digamos completamente claros quizás eh, a, a mí la, la pregunta es eh, si es posible definir, digamos, una, un, un conjunto de ideas políticas y económicas que estén eh, eh, a mitad de camino, ¿no? O, o de alguna manera, o, o, o tomando distancia de estos dos mundos y conservando parte de estos dos mundos, que son el de la, el de la vieja monarquía católica hispánica, la monarquía compuesta, con todos sus atributos, con su derecho de gentes con, con, con una antropología, digamos, que viene digamos, de, la, de la época de los Habsburgo, y esa nueva antropología, esa nueva conmovisión del mundo, esa nueva, ese proceso de secularización que trae, que trae a colación, digamos, eh, la reforma protestante primero, digamos, después el desarrollo de las revoluciones republicanas y finalmente la, la llegada, digamos, de, del imperio británico ¿no? eh, y la derrota de Napoleón. Entonces, ¿cómo, cómo ven ustedes, digamos, esas, esas, esa, esa mixtura, esa combinación? Eh, que, que, que parece estar presente en las tierras americanas, e incluso de nuestras tierras del de de litoral. ¿no? no sé, Ana, ¿querés empezar vos? Eh, bueno, pero brevísimo. Eh, <risa> lo que ocurre es que es un cambio cultural el que debería darse. Entonces, por más que se establezcan eh, reglamentos, leyes nuevas eh, y demás, eso va a demorar, va a demorar... En, en algunos casos, porque se va a resistir el tema de la propiedad, de la realización de derechos de propiedad, eso por lo menos en el caso del, del, del, de Uruguay va a ser muy claro, eh, porque se prefieren mantener otras, este, otros vínculos. Entonces, eh, efectivamente, lo que vamos a tener es un proceso de transición que no va a ser lineal ni que va a, ser, eh, va a tener el mismo ritmo en cada una de las áreas en la que estemos, pero, pero sí, es un, es una transformación eh, cultural la que debería, eh, debería hacerse para, para que eso funcione. Bueno, yo, eh, este tema que trae Ignacio es súper es complejo para, para incluso para el ámbito profesional, eh, más profesional de la, de, ¿no? de, de la historia. En los últimos años, 20, 30, quizás un poco más, aparecido, ¿no? no como una moda, sino como un aspecto para tratar de, de, de aproximarnos mejor a este, a este problema, que se ha dado en el marco de lo que se llama, o se ha dado a llamar historia conceptual. ¿No? Hay un autor muy importante ahí, que es Richard Koselet, un autor alemán, que ha hablado un poco de lo que vos recién decías, Ignacio, ¿no? dijiste un poco a caballo. ¿no? Él ha hablado de una historia a caballo. ¿no? En, un cambio conceptual que se da entre mediados del siglo XVIII y mediados del siglo XIX. Él establece ahí Sattelzeit, primero le dice una historia cabazo entre cabazo en este periodo, eh, después va a hablar de un periodo umbral, ¿no? donde se va gener generando un cambio conceptual eh, a partir de conjunturas específicas, de, de contingencia. Bueno, un poco nosotros nos estuvimos refiriendo prácticamente al corazón de esa, de esa, de esa no, de esa de ese cambio conceptual, donde, donde sería el centro. Y un poco lo que va a producir es que para poder ver qué cambia, qué continúa, nosotros tenemos, digamos, un horizonte de lo que terminó, de un balance de lo que terminó sucediendo. Entonces, eso va a ser siempre una discusión, va a ser, eh, por ejemplo, hay lo que se llaman conceptos de movimiento. ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos eh, de el, el pueblo, es un singular colectivo de lo que antes eran los pueblos. Eh, es decir, cuando uno habla de ciudadano, en mediados del siglo XVIII todavía se habla de alguien que tiene privilegios para el marco de una ciudad. A mediados del siglo XIX ya es una ciudadanía vinculado a una idea más abstracta, más de nación, de, de, de pertenencia a una, a una nación política. Eh, y, y así todo, una serie de términos, hay un libro, se publicó recientemente, de Fernández Sebastián, no, creo que no se publicó en Argentina, no sé, en, en Uruguay, pero en Argentina no llegó, de, de Fondo de Cultura, en donde este autor muestra, eh, digamos, este, ese, ese periodo de, de cambios que, que van surgiendo, pero a la vez, el de verlo como un cambio, una, una continuidad, depende de nuestra perspectiva, ¿no? Hay, por ejemplo, conceptos de meta, lo que para eh, algunos autores, por ejemplo, que me han nombrado eh, Artigas, eh, Moreno, para lo que ellos es, eh, sus ideas, que, no, que en lo jurídico no, no se pueden ver eh, aplicadas al, en, en las provincias, pero, pero son conceptos de meta, ¿no? Es decir, saben dónde tienen que llegar. ¿Por qué? Porque hay experiencias previas, porque están tomando elementos de la Revolución Francesa, están tomando elementos de la Revolución Americana. Y después se me ocurre, como para ir finalizando esto, una, una idea ¿no? que, que, que es de Tocqueville, ¿no? que dice, bueno, en realidad las, las revoluciones no pasan con, las, con los levantamientos populares, ni con lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo, lo que podríamos llamar revueltas, sino que la, la, la revolución de las ideas, podríamos decir, se da primero en las cabezas de las personas, ¿no? es un autor de mediados del siglo XIX que, está, que es parte de este proceso y que, como muchos, eh, dicen esto que decía Ana hoy al principio de su oposición, se encuentran a mitad del camino entre un mundo que se desmorona y otro que no, no, no empieza a aparecer. Esto dice Guisot, por ejemplo, eh, lo dice Toqueville, bueno, algo así como el, el pasado ya no ilumina el porvenir, ¿no? porque también es algo muy nuevo la aparición del, del porvenir, por la aparición del pasado, porque eh, lo que antes era una historia cíclica, una historia de principio y fin, de la, de la perspectiva de católica, cristiana me refiero, ahora es, no se sabe qué, es el, qué va a pasar en el futuro, ¿no? Algo también que es poniana. Por eso digo, eh, como Toquebel dice, bueno, la, la, la igualdad ya es sentida de alguna forma, ya estaba sentida en, en, en, en algunos momentos, en los siglos previos a todo esto, ¿no? Ahora, el tema es, eh, y que va a ser el gran tema de, de la época, eh, bueno que es la libertad. Y esa va a ser una de las preguntas, no conciliar igualdad y libertad, va a ser una de las grandes preguntas, incluso a partir, a partir de mediados del siglo XIX. Y yo creo que ahí eh, estamos hablando de, de otro periodo, de otra época. Eh, yo suelo decir que, con, por lo menos con la disolución del Congreso del XXVI, eh, ¿no? en el Río de la Plata, esa ruptura marca, eh, digamos, coincidiendo también en parte con la guerra de la independencia, va clausurando un problema de la, de, de la libertad política y de la, de la cultura constitucional, y van surgiendo otros problemas más, más cercanos a, eh, al Río de la Plata y no tanto a la, a la lejana Madrid, ¿no? que ya quedó como un poco eh, disuelto ese problema, ¿no? Y ahí va, van a aparecer todos estos problemas más vinculados a unitarios, federales, ya estamos hablando de otro periodo. Pero bueno, no sé si, perdón que me extendí mucho, pero un poco, no sé si respondí. Sí, sí, yo creo que, creo que, que sí, que va el punto. La figura de Coselec, digamos, y toda la historia conceptual, efectivamente estaba un poco detrás de la pregunta y, y creo que es uno de los temas también de interés, ¿no? Si existe algo así como un americanismo en ese entonces por ejemplo, también es otra forma de plantearlo, ¿no? O sea, ¿hay, hay americanismo eh, que conecte, digamos, a Artigas, a, a las constituciones, digamos, de, de, influenciadas por Cádiz, y las americanas que estén pensando en una clave distinta, intentando con, reconciliar, digamos, la herencia española y la ilustración venidera en Europa? Es, esas son preguntas que nos tratan, porque como decimos, uno lo mira ya con, la, con todo el proceso realizado, ¿no? Pero en aquel entonces era cómo pensar lo que pensaba en aquel entonces no, eh, no sé si, si hay alguna consulta más, estamos un poco digamos, llegando a los límites que nos habíamos puesto en términos de tiempo, pero me gustaría si hay alguien en el público además, sobre todo los, los colegas que, que también están interesados en estos temas y que vienen investigando, quizás tienen alguna alguna pregunta que, que, para ya ir cerrando Bueno, sí. Si, Preileas, si vos tenés alguna, alguna que es, eres uno de los. No, no, primero darle, agradecerle la, la conferencia. La verdad que estos temas yo ya los había escuchado, a Ana, acá en la Facultad de Educación. Creo que Hugo también estaba ahí, Hugo Rivas. Eh, bueno, este, siempre es un placer. La pregunta que le iba a hacer, que quería hacerles, pero más general es eh, si existe un pensamiento del litoral, si podemos hablar de un pensamiento del litoral, porque nosotros inauguramos un, un pequeño, minúsculo espacio de discusión de esto, pero la verdad que no sabemos si existe un pensamiento del litoral como tal. ¿no? Eh, hemos citado algunos autores, qué sé yo, hemos recorrido algunas bibliotecas, pero eh, no tenemos muy claro si, si hay un objeto de estudio o no en este caso. Pero ahí tendrías que pensar en, en qué es lo que están definiendo por litoral. Uh -huh. Esa es la primera, digamos, me parece que sería el primer elemento. Y el otro es que creo que aunque no haya un pensamiento unificado del litoral, sí creo que, que hubo una circulación de personas y de ideas que hace que, eh, digamos, eh, en, en los conflictos políticos, por ejemplo, ¿no? Se cruza el río cuando te va bien, cuando te va... Y eso va generando, eh, por lo menos, algunos temas comunes, aunque no haya eh, en el enunciado quienes se identifiquen como ese espacio que todavía no lo definimos, porque el litoral hasta dónde, eh, digamos, hasta dónde llega, eh, es Santa Fe también para es el, digamos, el, todo el Uruguay, no sé, es el litoral, no es el litoral, pero, pero sí creo que la circulación de, de personas, de ideas, en este periodo fue muy intensa y se, eh, digamos, y se, y se fueron nutriendo eh, mutuamente. Y si, yo, ya ven que hablo demasiado, pero es una circulación que no tenemos que incluso pensarla exclusivamente en el litoral, porque lo que estaba pasando en el litoral se conocía o se difundía, se elaboraba, se, se distorsionaba en todo el mundo. Eh, yo, me, digamos, me sorprendí cuando un colega me acercó un diario de Calcuta que hablaba de Artigas. Eh, pero entonces tenemos, o sea, tenemos que pensar ese espacio, pero pensarlo en distintas escalas. Eh, pensar en la circulación y, y yo creo que por ahí a mí el título de ideas del litoral realmente me, eh, me gustó porque no quiere decir que sean eh, comunes sino que es un espacio donde se se debaten se apropian se modifican y, y generan eh, vínculos que, que bueno eh, hasta el día de hoy sí. aprovecho esta, esta pregunta de, de leandro eh, para pedirte tu, tu opinión, Ana. Eh, Alpedín decía, en relación a, al artismo que en el litoral no había, porque el artiguismo no era algo eh, unificado, unitario, sino que había un artiguismo santafesino, un artismo correntino, un artiguismo entrerriano, que esto está en revolución y guerra. No sé cómo, cómo ves ese aspecto, y me parece en ese sentido que está esta, esta circulación. Eh, yo, yo tiendo a pensar, por, por lo que he estudiado, es que eh, en estos espacios, eh, el desarrollo institucional que se da es tan importante, lo, lo aclaro esto porque por estoy diciendo algo de Perogrullo, pero es tan importante como el que se da en Buenos Aires. La diferencia con Buenos Aires no es el mayor desarrollo institucional en este primer, estas primeras etapas, ni siquiera después de, de mitad del siglo XIX con con la expansión de la prensa y de, la, de las ideas de asoci asociación, sociabilidad, sino que Buenos Aires tiene más recursos. Eh, yo tengo esa impresión, pero que la circulación de ideas y de, y de, de esto que decía Ana me parece de, de darle un sentido regional, quizás con, con algunas variables, hace de alguna, de alguna manera una, un caso particular. Pero bueno, vuelvo a esta pregunta que digo... Los artiguismos ¿no? en el litoral. Sí, es que, a ver, yo cuando decía, bueno, las ideas eh, artiguistas, si se parte de la base de que es la soberanía particular de los pueblos, el centro, eh, va a haber diferencias. Eh, y eso son diferencias que pueden tener que ver con la apropiación e interpretación en ese lugar o pueden tener que ver con, con etapas, la prolongación de la guerra, la, el seguir peleando, terminar con, digamos, de afirmar una soberanía frente a Buenos Aires y seguir peleando contra los portugueses. O sea, son, eh, ¿cuánto peso puede tener eh, el ejército oriental si en realidad la provincia ya no está? O sea, yo creo que eso es una cuestión de interpretación de, de ideas, pero también de coyuntura. En el caso de corrientes. Eh, el, Corrientes es una de las, digamos, de las que en el año 14, como el cabildo de Corrientes, eh, se vincula a Artigas como protector y demás. Pero cuando Artigas plantea hacer el Congreso y plantea que, que haya dos diputados de, de la ciudad y que haya uno por cada uno de los pueblos, el cabildo se escandaliza y dice que quiere convertir en, en, en un aduar la, la provincia y demás. Y el artiguismo dice, bueno, pero si no se los convoca, ahí el, el que estaba era Gorgoña, y si no se los convoca, entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Con lo cual, vuelvo a, a lo del inicio, el tema es que la soberanía eh, no era una cuestión exclusivamente política, sino social, económica y demás. Si el, si el Santa Lucía de los Astos está reclamando a los propietarios que se quedaron con tierras que eran tierras del pueblo, bueno... Digo, hay, eh, digamos, resistencias, este, fricciones, pero creo que, digamos, no tendríamos que pensar en que el, eh, hay un artiguismo eh, puro, digamos, y después otras, eh, otras con, eh, con deformaciones o aplicaciones. En realidad, eh, también tendríamos que mirar en la provincia oriental, en 1815, cuando estamos, yo les estaba mostrando todo ese mapa de la, la expansión y demás, en la provincia oriental casi se produce una fractura. Eh, ¿Por qué? Porque en Montevideo, eh, digamos, se pensaba que ya se había acabado todo y no se, digamos, obedecían las órdenes que llegaban desde el cuartel general eh, de Paysandú. Y entonces ahí Antigua, bueno, hace un juego político y, y dice: Bueno, renuncio. Renuncia no, este, los presiona para que, que acepten, ¿no? Pero me refiero, no sé si hay un este, antiguismo porque el propio, eh, digamos, este, Artigas y, y su, eh, también tiene eh, dentro de, de sus partidarios eh, distintas corrientes y visiones. Entonces, pero, pero efectivamente que en cada lugar se va a apropiar de acuerdo a las características y, y condiciones sociohistóricas de cada sitio. Bueno, yo creo que eh, podemos ir dando un, un cierre, eh, ya tenemos casi dos horas de, de transmisión y, y fueron más que interesantes y yo creo que eh, debemos interpretar también este encuentro como el primero ¿no? de una serie de, de discusiones porque no es fácil eh, eh, poder asir ¿no? todos los, los conceptos que están en, en juego eh, y, y supone mucha complejidad y, al mismo tiempo, eh, para muchos es, es, es relativamente nuevo, ¿no? eh, de, de poder correrse un poco de, de los relatos históricos o historiográficos más, más simplificados eh, que establecen quizás dicotomías más fuertes y, y, y distinciones eh, más tajantes y, y parece ahí pierde esta complejidad. Y lo que se pierde también, que nos ha costado bastante en la historia, es, es la, la particularidad de las ideas que se pensaron en, este, en nuestra región, eh, que, que estamos todavía intentando definir, ¿no? Ese, ese intento de definir, de precisar, de, de, de comprender. Eh, y bueno, creo que, que, que vale la pena seguir intentándolo y avanzando en ese sentido. Y, y, y bueno, vamos a, a, a tratar de contribuir, un, como dijo Leandro, con un espacio, aunque sea minúsculo, pero contribuir en ese sentido, ¿no? eh, eh, Así que yo lo, lo que simplemente voy a, voy a agradecer eh, a Ana y a, y a Gabriel por, esta, por estas dos conferencias eh, y los, eh, eh, los alientos a que participen también de las, de las siguientes. Eh, estamos diseñando, digamos, probablemente este año nos quedemos solamente en el siglo XIX, o sea, no iremos mucho más ahora en adelante, eh, probablemente la, la siguiente esté en línea también con el problema de la historia conceptual y volver sobre qué aspectos de, eh, digamos, del, del, del orden católico no hispánico permanecen en la tradición de las ideas del litoral y, y el significado de esas ideas, ¿no? O sea, qué, qué tipo de antropología, digamos, eh, estaba detrás del mundo católico que choca con las reformas protestantes e ilustradas posteriores y, y ahí hay un, un vínculo de filosofías, ¿no? de concepciones del mundo que, que, que en el litoral, eh, digamos, hacen, se hacen carne en esas tensiones que ustedes comentaban, ¿no? o al menos yo lo interpreto de esa manera y me gustaría eh, poner en juego en, en, eh, ¿no? en próximas ediciones y, y ir avanzando en ese sentido. Así que ya adelanté un poco de, de qué viene la, la siguiente, pero, pero, pero los vamos a invitar para que, para, para que participen. Con ¿no? mucho gusto. Eh, sí, sí. Eh, y y eh, bueno, agradecerles agradecerles a todos y a los, a los que estuvieron presentes, que son amigos y colegas que están interesados particularmente por este tema, y, y por supuesto esto va a quedar eh, eh, publicado en la, en la página de, de la en YouTube, ¿no? En el canal de YouTube de la, de la UNER y de la facultad. O no sé si creo que es de la UNER en general o desde la facultad, Gaby, Gaby Olean, o no recuerdo cuál es la. Es de la facultad, Aina. De la facultad. Es de la facultad, ahí está con la, con la nena el, el Gaby. Así que bueno, muy bien. Eh, muchas gracias a todos, y, y, y bueno, nos veremos en el próximo encuentro. Fenómeno. Muchas gracias. Chao a todos. Chao a todos. Hasta luego.